El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. El 20 de octubre celebramos el Día de las Misiones o el tomo. Recordamos a los más de 14.000 españoles, españolas, En un 50%, más del 50% son mujeres y hasta un millar son matrimonios que dejan su tierra y viven en, con otros pueblos y otras culturas. Básicamente para ofrecer un servicio en la salud, mejorar su salud, educación, progreso, reconciliación, una calidad de vida que sea mejor. La fe auténtica nos ha de servir para reconocer y cultivar la dignidad de cada ser humano, sobre todo de las personas más marginadas. La fe auténtica nos ha de servir para colaborar con todo el mundo, para construir un mundo más justo y equitativo. Y nos ha de ayudar a reconocer y a ser testigos de los valores humanos auténticos. Y creo que hoy día necesitamos tres particularmente. El primero es vivir centrados en lo que uno es y quiere ser. Es decir, no a merced de ideologías que nos manipulan. Segundo, ser honestos la necesidad de la honestidad para ser consecuentes y responsables. Y el tercer valor humano que mejora, la fe y debe mejorar, es el ser inclusivo, el incluir a todas las personas, porque todos somos necesarios para construir un mundo más humano, solidario y para cuidar mejor de la casa común. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur la editorial.